Ahora el lugar en el que vives no es una excusa para no seguir tu llamado. Instituto Canción ha creado una nueva opción educativa disponible en todos los países en los que no tenemos una escuela presencial. En el nuevo campus online podrás estudiar nuestro curso ministerial musical sin salir de tu casa, con horarios flexibles y con distintas facilidades de pago. Al terminar tu formación, obtendrás un certificado oficial de Instituto Canción Global. Esta es tu oportunidad de prepararte en el ministerio, así que olvídate de las excusas y sigue tu llamado.